Jack. Uh -oh. ¡Jack! ¡Hay un barco, Jack! ¡Ya reacciona! Uh -oh. ¡No, Jack, no! ¡Jack! ¡Jack! ¡Jack! Nuevo Sabilé con aguacate ¿Listo Andre? Estás divina. Alex, ya no puedo, está súper seco y sin vida, ahora sí córtame. ¡Espera! ¡A todas. Cansado de no saber el significado del término deber es la necesidad moral de realizar ciertas acciones sin otro motivo que la obediencia a alguna a la autoridad superior sin tener en cuenta ningún objetivo personal, motivación, deseo o interés. El deber es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento, es la obligación de un sujeto frente a otro. Sea este una persona física, una persona jurídica, empresa u organización O inclusive el Estado Tu solución es el libro de Immanuel Kant El deber Escrito y producido por Immanuel Kant Dibujado por Immanuel Kant Coloreado por Immanuel Kant Empresas Kant Y... ¡Cómpralo! Te va a gustar Y en exclusivo una entrevista con Immanuel Kant Hola, estoy aquí con una entrevista exclusiva a Immanuel Kant le preguntaremos sobre su libro. Hi señor Immanuel Kant, ¿Qué es what's your inspiration for this book? Why, why el deber? Well, eh, oh sí, and, mi nombre es Immanuel Kant. Yo fui mucho and, más allá que otros and teóricos, and tan lejos que estos parecen inocentemente right? benevolentes and, en comparación. 1806. El libro El Deber, que yo afirmo, <risa> no, es la única norma de la, vi de la virtud. Pero la virtud no es su propia recompensa. Si hay una recompensa de por medio, deja de ser virtud. El libro El Deber destruye la razón sustituye el conocimiento y el juicio de uno, haciendo que el proceso de pensar y de juzgar sea irrelevante para sus acciones. Thanks, good. man. Sure. Esta fue la exclusiva. Hola, Joaquín. Estamos entrevistando a las personas que adquirieron el libro El deber. Acompáñame, Eh, oh, hola, señor. Eh, eh, eh, eh, ¡Oh, rayos! Bueno, Joaquín, hemos decidido regresar a entrevistarlo ya que la última vez no fue como lo esperábamos. Bueno, aquí estamos, vamos a entrevistarlo. Muy, muy buenas tardes. Quisiera, muy buenas tardes. Quisiera saber su opinión sobre el libro El Deber. Ah, sí, ¿Qué le ha parecido? Sí, sí me, pues me gusta, ¿verdad? Me, me, me, ha, me ha ayudado mi vida, lo que es... Pues. Pues en el ambiente laboral ya, tú me entiendes, sí, ¿verdad? Sí, pues cuando uno... Pues este, este señor, este... Este Immanuel, ¿Es que Kahn, Ca ¿verdad? Sí, el man eh, eh, pues muy, muy inteligente porque, pues, pues él decía que, pues, el deber, ¿verdad? El deber era, pues, este... Pues el deber, este, pues, es que, pues, el señor Emanuel Kahn decía que el deber, pues, destruye el, pues, lo que es el amor, ¿verdad? Y, sí. y también los valores, como, pues, también la moralidad, ¿verdad? Porque, pues, el deber de, de uno, pues, es el que quiere, ¿verdad? Y, pues, y, pues me ha ayudado mucho a, a salir como persona y, y pues, pienso que, que, que gracias a Emanuel Kahn, he, he salido adelante y han sido los mejores... 50 pesos de mi vida, invertidos y soy, soy grande, ¿verdad? Gracias a él, cóprelo, cóprelo, ¿verdad? Te dan despensa y todo, chido, gracias, gracias, señor, gracias. Yo, pues me encanta, amigo, gracias, lo amo, paso de su vaso y todo. Sí, ¿verdad? Como, pues, mira, como esta página, esta página de aquí, ¿verdad? Ay Dios, ah, pues uno. Ay, disculpen, no. Uno tiene pues, necesidades. uno... Echa... Me hackearon, me hackearon. Volvemos al estudio, Joaquín. El libro del deber de Imanuel Kahn. Este libro está constituido por la responsabilidad establecida previamente por su Vamos a leer la primera. Y uno... Para adquirir este producto, marque al 01800 innova.tv Las primeras 20 llamadas se llevarán el libro firmado por el mismísimo Emmanuel Can Y recibirán dos copias por el precio de una ¡Marque ya! Este producto es ajeno a cualquier producto o uso de servicio político Queda prohibida su venta a fines ajenos a este programa Estúpidos anuncios Sería serían! ¡Ya! ¡Ya! Sena 2, acción ¡Ya! Güey, <risa> <risa> Jack no habla, güey, está muerto sí, pobre, <risa> la, Nada más le grito como 10 veces Jack, Jack. Y, ahí un y, y, y, y muévelo, vez, trata de moverlo, güey okay. Nada más di Jack dos veces y di no te mueras Y ya me jalo los pies. <risa> Ok, ok Yo voy a decir <risa> <risa> Pero ya estás todo tieso, güey <risa> Ya sé, güey <¿no? risa> <risa> Ok, hay cuerpos es que reaccionan... Oh, well, qué quita a... el puto rifle de allá. ¡Pinche! <risa> Un plomazo Al rato el Michael Lee, eh? véndemela. El libro del deber... Luna de Plutón. <risa> Sí, ¿verdad? Pues día hijo. es que pensé que me ibas a preguntar, yo la cagué, sí. yo la cagué ¿Qué Esto tienes que decir tú? Yo voy a empezaba. decir, ah, sí, yo voy a decir así como uh, uh, uh, uh, Mira, como es esta página, ¿verdad? Ok, dices uno, sí. pues uno es chavo y tiene necesidades El deber de las necesidades Me Ya está <risa> ¿Ahora cuál es el otro? Perte, tu vaya, puchera. vaya ¿Y tú me vas a dar esa? ¿Y tú me vas a dar esa? Tu... <risa> sí, pues, pero a ver, ¿la vas a dar sin en seco y sí, yo? ¿Y tú me vas a Sí, mira, primero se la das y tú a él y ya luego yo digo lo del deber No, ya ve lo diciendo Tú lo vas diciendo, güey ah, bueno. La definición está larga, ni modo que en 5 segundos lo vas a decir Bueno, soy eminente Ok, ¿ya está grabando? Ok ¿Tengo... qué te Se me puso la almada, güey, no, wey? Está todo tonto Qué tonto, güey Este mes otra vez Tu solución es el libro de Immanuel Kant Escrito por Immanuel Kant, dibujado por Immanuel Kant ¿Lo dijiste mal? No, sí ¿Tu solución? El libro El Deber Ah, se me olvida el nombre Ya, última Ok ¿Así sigo, ¿sí, no? Sí. Así la he, güey. ¡Así! <risa> <risa> <risa> okay. es? Hola. Estamos aquí con Imanuel Can, creador del libro El Deber. Hi, I am Elvis Ortega Alvarez. Um, ¿Juay? Ju ju El Deber. <risa> <risa> bueno, Joaquín, hemos decidido regresar y entrevistar a este joven, ya que de Manuel Kahn. Para adquirir este producto marque al 01800 INNOVA TV Las primeras 20 llamadas se llevarán gratis el libro firmado por el mismísimo Imanuel Khan Con huesos Ya dilo, ya dilo, rápido, rápido, ya dilo Ok, otra vez tonto, güey Desde que empieza la... No, mejor cuando ya te vayas, ya vayas a terminar, ya te golpeo Sí. Ah, ok entonces yo empiezo, aunque cuando ustedes están jaloneando Sí, tú ya okay. empiezas, güey ¿Cómo la actúes, güey? El libro, el deber, escrito por Immanuel Kant ¿Y luego qué? Se me fue ¿Iba bien?